Desde noviembre de 2018, en Andalucía, las personas en situación documental irregular están en la práctica excluidas de la bonificación para acceder a los centros infantiles de 0 a 3 años. Este ciclo educativo es fundamental para el bienestar de la persona y de toda la ciudadanía y compensa desigualdades, especialmente para la población en desventaja sociocultural. La falta de acceso niega los derechos de estos niños y niñas y vulnerabiliza aún más a estas familias, especialmente a las madres, por su mayor representación en las tareas de cuidado, imposibilitando su acceso a las actividades laborales remuneradas. Creemos que, bueno, que la Administración tiene que tomar conciencia de estas realidades. Eh, de alguna manera nos sentimos como que eh, vuelve la cara eh, y todas las situaciones con las que nosotros nos encontramos día tras día, año tras año, eh, pasan desapercibidas. ¿no? ¿El problema es para acceder a la financiación del Cerro a través de subvenciones? Pues cada vez unos criterios... ...que para cierta población son demasiado rígidos. Que son situaciones reales con las que nos estamos encontrando día a día... ...y que le tenemos que dar respuesta como centro de educación que somos. En general son criterios muy poco flexibles... ...que al 90% de la población o así le puede ir bien... ...pero es verdad que se queda un porcentaje de población... ...se queda al margen de esto... ...y es lo que a veces voy a estar comentando... ...que es la población invisible, ¿no? la familia invisible... ...no existen para la delegación porque no llegan... ...en general lo que creo que es un... Un problema de concepto, de concepto de la, de la educación. Yo creo que la importancia de la educación no está en las declaraciones de la renta de los padres. Yo llegué aquí en España ahora muy pronto, cuatro años. Tengo... yo venía en la patera, estaba embarazada, tengo un niño que tiene tres años y medio. Hay casos, por ejemplo, en la población inmigrante, que esto es una, es una cadena, ya te digo. si yo me, para estar aquí y darme una documentación, tengo que tener un contrato laboral o no sé dónde y tal, mmm, si yo no puedo dejar a mi niño en una escuela, ¿cómo voy a trabajar? El niño, tú pones a tu niño a la guardería para estudiar, para hacer el formación y luego, cuando tiene formación, y empieza a buscar trabajo. Yo, mi opinión, yo creo que es esto. O sea, yo creo que es la ley la que debe de adaptarse a las situaciones particulares dentro de las posibilidades de cada uno y no pedirle a esta población pues, que se adapte porque es imposible. Estás creando marginalidad y, de, vamos, y falta de, de acceso al sistema educativo pues desde, pues desde que estás naciendo. Vamos. Estaba muy duro para que mi niño se quede en la guardería Y cuando yo salí en la guardería mi, yo, mi amiga me llama que hay un trabajo aquí. Y yo ven, yo empezar empecé el trabajo. ¿Y quién es que yo va a dejar mi niño? Ellas también están trabajando. Y cuando yo fui a una guardería para que ellos acepten que mi niño va a entrar, me dice que no, que si no tengo papeles, no puede entrar. Yo tenía que ir a buscar una asistente, un asistente social para que me ayude, si no, puede y no puedo trabajar y mi niño no va a entrar a la, a la guardería. Yo me apena cuando en estas situaciones nuestras, no. Eh, y en general, en otras tantas, mmm, se mira hacia el otro lado. El primer día que yo fui a mi entrevista, no fui con mi niño. Yo la dejé eh, a una conocida, una mujer que tiene tienda africana, yo la dejé con mi niño comer. Porque no puede, tú, tú te vas para buscar un trabajo y te vas con tu niño. Si el niño empieza, sabe no todo jefe que le gusta esto. Va a decir que no, esto no y que, nada, que yo creo que es una cuestión de sensibilidad, y cuando hay sensibilidad y hay interés, pues todo se puede... yo creo que todo tiene arreglo, y todo, se puede, todo, se, todo se puede solucionar y pues ya está, pues dentro de nuestras posibilidades, pues acabar con esta parte de marginalidad, ¿no? Que ya digo, en de estas familias tampoco es que solamente sea el acceso a la educación, la situación familiar pues conlleva una situación cultural, socioeconómica y tal, tiene muchos más problemas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por un sitio y de ahí pues, se puede conectar con, y hacer una, una intervención global, integral, con este tipo de familias pues, para intentar pues, que la marginalidad pues, cada vez pues, afecte a menos, a menos número de población. ¿no?